acerca a localidades no tienen que ser necesariamente indígenas o campesinas, pero especialmente esto es cierto por el cuidado que hay que tener frente a esta diversidad pero también puede ser en la colonia ¿eh? también puede ser en el condominio en el que uno vive no, no, no hay que, que, eh, que creer que lo estudiable es lo alejado estudiables somos todos o sea este, bichitos interesantes de los que hay varias cosas que entender todos parejo o sea que ustedes pueden estudiar lo mismo a su tía que ¿Ah? no sí de veras <risa> digo ya si les habla y si vuelve a hacer la navidad como antes eso ya no sé pero pero sí la puede estudiar como no y puede ser muy divertido a qué le llamamos observación participante a este tratar de tener un equilibrio entre mi grado de participación y mi grado de observación aunque, bueno no es que se logre exactamente ¿no? uno se va moviendo y la gente te lo va diciendo o sea, la gente te va diciendo aquí sí, aquí sí puedes participar aquí no, ¿No? Eh, porque imagínense, es como o sea Ay, no hay que cometer el error, como dicen eso de que, de que la persona que cuando es boda quiere ser la novia, cuando es bautizo quiere ser el niño? O sea, aguas. ¿no? El muerto en la boda y el muerto en el velorio. ¿no? O sea, sí, hay que cuidar esa parte en la que nosotros nos metemos y ya estamos metidos hasta la cocina donde nos invitaron y ya ya, ya estamos dirigiendo el ritual nosotros, ¿no? pues no, claro, espérense, ¿no? la gente tiene sus espacios y sus tiempos es diferente que la gente te invite y te diga oye yo quiero que tú hagas esto ahora dicho de paso cuando la gente en México en general y en muchos otros países también, cuando la gente las invita a participar de lleno en lo que nosotros llamamos rituales de paso es decir bautizos, tres años, quince años o sea, cualquier ritual que cambie el estatus de la persona socialmente es adquirir un compromiso enorme ¿eh? o sea, tampoco se vale ir a hacer trabajo de campo y decir, sí, yo le apadrino a todos los chamacos y luego desaparecerte o sea, no, ¿no? Eh, o sea, los usos y costumbres también nos pueden afectar a nosotros si nosotros no nos damos cuenta de la carga que implican entonces uno apadrina a chamacos y uno está dispuesto de por vida a, a responder por ello y si no no ¿cómo eh, uh, okay. bueno entonces eh, la investigación social implica la descripción de lo observado ¿no? Y esto lo logramos a través de la observación participante. La observación participante, por su parte, implica dos posturas diferentes en términos generales, la émica y la ética. ¿no? Nosotros le llamamos étic y emic, no Son términos que provienen de la lingüística, refieren respectivamente a la fonética y a la fon, a la a la fonología. ¿no? La fonética se ocupa de la realidad acústica de un sonido que se extiende a lo social. Me voy a ir un poquito rápido para avanzar. Y mientras que la fonología atañe la interpretación del mismo sonido por parte del sujeto. ¿no? Ambos términos fueron propuestos primeramente por un señor, un lingüista que se llama Kenneth Pike. Más tarde, los términos de Pike fueron introducidos a la antropología social por Marvin Harris, ¿no? que es un antropólogo muy famoso para referirse a dos formas distintas pero complementarias de descripción y observación de la realidad social. Les puedo dejar esta presentación para que... ¿no? que está... Ya con este sentido de análisis de lo social, la descripción émica se refiere a la descripción basada en las versiones exegéticas, es decir, en términos significativos de quienes producen la acción. ¿Qué es una versión exegética? La de la persona que actúa, de la, la, de la persona que genera la acción eso es émico una observación es más émica cuando la hacemos más de dentro por ejemplo, si yo hago un estudio sobre el condominio en el que vivo y el pleito que tienen los vecinos rijosos con el helipuerto ¿no? mi posición es émica porque estoy en primera fila agarrándome con más que extraña que no se deja ver les pues manda a sus nos manda sus representantes legales a mí me encantaría verlo este, ¿cómo? eso es émico entre más cercano a mí más émico es entre más lejano a mí más ético es pero ese ético no tiene que ver con la ética tiene que ver con la fonética ¿no? es decir, la forma o el fondo digamos, ¿no? entonces hay eh, hay Okay. En cambio, la descripción ética es aquella que se ocupa de hechos observables por cualquier persona, sin la intención de comprender el significado que los mismos tienen para quienes producen la acción. Me parece que no es difícil que noten que la observación entre más émica, más cualitativa. Por eso es que nuestra investigación es comprometida y no es neutral porque si nosotros queremos dar cuenta de las versiones de las personas con las que trabajamos, dar cuenta desde de, de su lugar, cómo ven la realidad, nos tenemos que involucrar entonces, ¿cómo te mantienes neutral y objetivo cuando estás interactuando? de manera tan estrecha con la gente es difícil, o sea, yo digo que es imposible y ya si lo llevo muy lejos esta es una opinión personal, no es nada académica este lo dejo claro si lo llevo más lejos yo diría que es hasta un poco enfermo desapegarte de las realidades terribles que trabajamos pero bueno, esa, esa ya es otra historia a mí me cuesta, o sea, ¿cómo voy a ser neutral? ¿No? sin embargo hay trabajos que sí miren, por ejemplo, hubo un artista bueno, no sé si es artista. Una fotógrafa este, que decidió hacer varias este, exposiciones sobre fotografías que ella tomaba de los cuerpos de las chicas asesinadas. Empezó en Ciudad Juárez, luego lo hizo en Guatemala, en otras partes. Así los cuerpos, ¿eh? Como los encontraban. O si estaban en el seme O sea, fotografiaba las escenas más terribles de, de estos cuerpos asesinados, descuartizados torturados bla, bla. una gran fotógrafa en el sentido de que sus fotos a pesar de lo terribles eran terriblemente hermosas ¿No? sin embargo para ella el asunto era yo fotografío y expongo el nombre del arte en ningún momento en ningún momento se preguntó si la familia de esas chicas estaría feliz con que sus hijas anduvieran de gira por Nueva York expuestas de las maneras más terroríficas y entonces ella decía es que yo no me tengo que ocupar de eso porque yo lo hago objetivamente y yo decía, bueno, tiene otra, tiene otra manera de llamarse, te lo voy a decir, como lo haces, ¿no? Pero no es precisamente objetivamente. Este, yo le quitaría la B, digamos, ¿no? No es neutral, es cruel. ¿No? Y abusivo, ¿no? O sea, una investigación abusiva. Mi interés, lo que a mí me interesa. No más porque a mí me interesa. Porque me van a dar la beca del Fonca. O porque me van a subir al punto del SNI. Así, o sea, no solamente las investigaciones neutrales sirven para trabajar para empresarios malévolos, etcétera, etcétera. A veces lo hacemos sin darnos ni cuenta. A veces no nos damos cuenta que nuestra neutralidad para lo que sirve es para escalar posiciones académicas, para no, todo eso. Hay que tener un cuestionamiento bien fuerte y bien crítico, ¿no? Este, hace rato yo decía, yo no estoy en el SNI por. Convicción, deliberadamente yo elegí no estar en el SNI y decía yo muy altaneramente: Y jamás estaré, y seguramente me dirían, no, pero por supuesto que no, hija. O sea, hace años con las cosas que dices, ¿no? que no te dejaríamos que estuvieras aunque quisiera, también es posible, ¿no? Entonces, pues, hay que ser muy crítico porque la investigación cualitativa requiere también que seamos críticos con nosotros, ¿no? Somos críticos de la realidad social pero tenemos que empezar por hacerlo desde nosotros bueno, ya con este sentido de análisis de lo social la descripción émica eh, no, ya estamos no. entonces, tenemos una observación que es más afuera o sea, más exógena y una observación que es más endógena y nosotros nos estamos moviendo entre esto exógeno, endógeno etic tic -emic. a veces somos más actores de la acción, a veces somos más observadores de la acción eh, recordemos que observador y actor no refieren a sujetos sino a posiciones adoptadas por el investigador ¿no? para la investigación social es importante abarcar la mayor parte del espectro tanto de la observación es decir, una de las cosas que ustedes tienen que hacer en el trabajo de campo es irse moviendo en ese espectro ¿no? decía Claudia la vez pasada que cuando estaba haciendo su trabajo de campo con la comunitaria en Guerrero de repente ella dijo, voy a visitar al juzgado ¿no? que nadie lo había hecho ¿sí en el juzgado? sí, el... sí el juzgado de primera instancia claro, eso es lo que hay que hacer o sea, a lo mejor nosotros queremos entender el proceso de la comunitaria y por supuesto, como no somos neutrales, como no buscamos ser objetivos sino comprender y dar cuenta de nosotros vamos y entonces decimos, pues yo la verdad estoy del lado de la comunitaria, que es el caso de Claudia, ¿no? Este, y que sería absurdo que dijera que no es cierto, pues, ¿no? Ah, no, yo soy bien objetiva. Sí, casi se vuelve parte de él, pero bueno. Eh, entonces, estás desde ese lado haciendo la, la, la investigación. Eso no quiere decir que no debas ir a ver lo otro. O sea, hay que verlo todo: todo, todo, todo, todo. Cuando uno se entrena en la investigación social cualitativa nos volvemos peligrosísimos por eso, ¿eh? O sea, cuando hacemos, por ejemplo, investigación lo queremos saber todo, de todos, y leemos todo y vemos todo. O sea, es, es una cosa así este, terrible porque logramos este, abarcarlo. Es, esa es la idea. Tratar de abarcar lo más posible, todas las versiones posibles. Si a mí me interesa, por ejemplo, hacer un estudio sobre la Iglesia Católica, no tengo nada más que entrevistar a gente de la Iglesia Católica, tengo que ver qué es lo que piensan otras religiones de la Iglesia Católica, gente sin religión de la Iglesia Católica, el Estado y la Iglesia Católica, diferentes vertientes de la Iglesia Católica, o sea, hay que complejizar la realidad. Que esa es otra de las cosas importantes de la investigación cualitativa. La realidad social es compleja, pero nosotros no queremos simplificarla para estudiarla, que es lo que hace el método científico tradicional. Nosotros queremos abordarla en su complejidad, entonces hay que complejizar El propio método te tiene que permitir abordarla en su complejidad, lo más que podamos. ¿no? Eh, bueno, para lograrlo es necesario dar cuenta de la acción observada en tres parámetros distintos ¿no? o sea receta tip, estrategia cuando ustedes quieran observar cualquier cosa pero en términos así de voy a hacer una investigación no quiero comprender ah, bueno, hasta en su vida diaria pero eso ya está como más maléfico eh, observen tres cosas lo que la gente hace lo que la gente dice que hace y lo que la gente dice que debe de hacer son tres cosas diferentes ¿eh? y no saben la maravilla de fijarse en esas tres cosas ¿no? uno puede decir una cosa, creer que debe de hacer otra y estar haciendo otra entonces el trabajo de campo no basta con decir ay, la gente me dijo que hacía tal cosa no, la gente te dijo que hacía tal cosa, pero tienes que ver lo que cree que debe de hacer y tienes que ver lo que tiene que hacer. Porque uno puede decir, por ejemplo, ¿no? yo puedo decir, yo creo que no es bueno beber en grandes cantidades. Y ustedes cometer el error y decir, ay, en la entrevista Tania dijo que cree que no es bueno beber, beber en grandes cantidades. Tania no bebe y resulta que soy más pipa que... Porque puedo creer que no debo y hacerlo. Sí o no es cierto. De hecho, lo hace este tiempo, ¿no? O sea, no es que no sepa que no debo. Que no lo hago, punto. ¿No? O puedo decir que hago algo que no hago. O que lo hago distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, enterarnos de esas cosas. Por un lado, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que dice que debe de hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Miren, por ejemplo, ahorita estoy haciendo, estoy asesorando a una chica que hace un estudio sobre el cuidado de la salud y la famosa eh, deconstrucción masculina. ¿no? O sea, ella básicamente lo que quiere ver es si los hombres que han pasado por un proceso de, de deconstrucción masculina, de estos, de estos eh, grupos de hombres que se juntan ¿no? y que están repensando y reflexionando su masculinidad vamos a ver si es cierto que en un ámbito privado e íntimo, como en el cuidado de la salud vamos a ver si es cierto si dejaron de ser machines, ¿no? vamos a ver si es cierto que están conscientes de que son responsables de su salud, si es cierto que la esposa no es la que está haciéndole las citas médicas, la que le está recordando cuando se tiene que tomar la medicina ¿no? etc. está bien padre su trabajo, y entonces yo le decía Vas a entrevistar a hombres, perfecto. Vamos a entrevistar a las mujeres al lado. Porque si nada más nos quedamos con las entrevistas de los hombres, ¿no? Y dicho y hecho, ¿eh? Este, en las entrevistas es, oiga señor, y usted cuida de su salud, claro. ¿Quién es responsable de eso? Yo. Su esposa responsable. No, de ninguna manera. Yo no la responsabilizo. Y te vas a la entrevista con las chavas y es... Uf, yo le tengo que hacer, no quiero ir al médico yo lo llevo casi a rastas, ¿no? este, yo tengo que tener cuándo son los medicamentos no en todos los casos, pero a lo que voy es, hay que contrastar la información porque una cosa es lo que uno dice otra cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno debe hacer esas tres instancias siempre pregúntenselas eh, entonces hay ahí la razón por la que los científicos sociales no solo observamos también interactuamos, generalmente hablando con las personas para conocer su interpretación de las acciones. ¿no? Pero hay más. Eh, ese, ese bichito está en todas mis presentaciones, eh, bueno Como las acciones se observan mediante la expresión sobre las mismas y requieren de nuestra propia interpretación, a lo anterior hay que añadir otro tipo de observación. La más endógena de todos los tipos de observación okay. que es la autoobservación. En la investigación cualitativa, como nosotros consideramos que el investigador está implicado en la investigación, también importa lo que el investigador hace y lo que le pasa durante la investigación. Es decir, si... Ah, mira, les pongo un ejemplo de un antropólogo que es un ejemplo muy, muy socorrido. Eh, un antropólogo de apellido Rosaldo, brasileño, hacía una investigación en un grupo ahí muy exótico, este, africano, o no sé si sí creo que era africano o no sé si era brasileño. Eh, y entonces él quería averiguar por qué cuando se moría alguien en este grupo, en el duelo, la primera fase del duelo era la de la rabia, o sea, había un ritual en el que lo primero que se expresaba en un duelo era violencia y rabia, mucho enojo y entonces él decía bueno, ¿por qué en el ritual del duelo de esta cultura lo primero que pasa es algo que está relacionado con sacar el enojo, con estoy muy enojado con el muerto se murió este, curioso porque en nuestra sociedad tampoco es que no esté lo que pasa es que hacemos como que no ¿no? o sea, no está bien visto que te enojes con el muerto pero sí nos enojamos por lo menos el caso de suicidio es muy frecuente, ¿no? un enojo con la persona y que nos sintamos muy culpables ¿no? porque cómo voy a estar enojada con el otro que se murió pero la neta, la neta, lo que quiero es que se aparezca y patear ¿no? este, bueno entonces él se preguntaba eso y está en trabajo de campo, su esposa se cae por un barranco y se muere y él siente un enojo brutal y entonces él escribe esa experiencia y él dice entonces todo lo que yo había visto, estudiado y todo ya no tenía ningún sentido, lo entendí o sea, claro, lo que se siente es enojo lo que pasa es que en esta cultura está diseñado el duelo para que lo puedas expresar pero yo estoy enojadísimo porque mi esposa se mató, y se mató por mensa ¿no? porque no se fijó, claro, y me dejó y bueno, es un, es un rollo importa lo que, lo que pasa contigo como investigador, importa lo que estás pensando entonces nosotros en el diario de campo, ¿no? que el diario de campo es para nosotros así súper fundamental llevamos un diario de campo todas las noches, escribimos todo todo todo todo todo lo que vimos, lo que hablamos y demás, pero también escribimos lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos hizo sentir, ¿no? Si sentí enojos, si me molestó tal cosa, si ya me cayó gorda la señora, que es la principal informante, ¿qué pasa, ¿no? O ya le caí gorda yo, ¿no? también. Este, eso también lo lo consignamos, ¿no? Entonces, la, la autoobservación es importante en la investigación esa, esa, esa imagen es un poco desafortunada porque tampoco se trata de que la investigación no más se en ustedes ¿no? pero, pero sí que esté presente ¿no? entonces así, como arriba, así es como arribamos a la propuesta de la reflexividad que es a donde nosotros siempre queremos llegar la investigación social cualitativa es reflexiva en dos sentidos Primero, es una investigación en la que el investigador está en constante reflexión. Sí, Reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre, la, sobre el propio proceso de la investigación, sobre lo que pasa con nosotros en la investigación, sobre si aquí hay que cambiar la estrategia, la técnica, ¿no? bla, bla, bla, todo eso. Pero también lo es en el sentido que les mencioné hacia el inicio, que es en este sentido recursivo de doy cuenta del objeto de estudio pero también doy cuenta de cómo di cuenta del objeto de estudio en este sentido la investigación cualitativa en lugar de ser demostrativa porque no podemos experimentar y no arribamos a una explicación etcétera, etcétera, como ya se los expliqué, sí tenemos una pretensión y es que sea replicable una investigación cualitativa bien hecha tiene que ser replicable o sea, cualquier otra persona tiene que poderla reproducir como la hiciste tú la puede hacer esa persona aún así no va a obtener los mismos resultados porque la cultura es dinámica porque la persona y el enfoque es diferente pero tiene que ser replicable eso es lo que le da seriedad digamos, o rigurosidad a nuestra investigación eso es lo que se evalúa de una investigación cualitativa no puedo evaluar la explicación, la certeza porque no hago una experimentación que corrobore una y otra vez el mismo resultado, pero sí puedo demostrar que el objeto de estudio, más que demostrar, puedo mostrar que el objeto de estudio fue abordado de esta forma. Y cualquier otro investigador puede hacer lo mismo para ver qué pasa, para ver si me encuentra fallas, para ver si me encuentra errores. Porque además en la investigación cualitativa agradecemos que otros vengan a ver nuestros errores. Porque consideramos que el conocimiento se construye lenta, compleja y colectivamente. O sea, otra cosa revolucionaria, digamos, de la investigación cualitativa, a pesar de que no falta, porque somos personitas y las personitas no somos seres muy bonitos, ¿no? Eh, aunque no faltan los investigadores que hacen investigación cualitativa y se sienten la última pera del peral en el desierto, la investigación social cualitativa no tendría que dar lugar a las vacas sagradas. Porque consideramos que el conocimiento que nosotros generamos, lo generamos gracias a los que antes hicieron cosas y vendrán los que cuestionarán lo que nosotros hicimos. Es colectivo y no es nuestro. Entonces también hay como una gran tendencia a... Eh, creer en esta necesidad de la divulgación de los derechos de, del conocimiento como un derecho del acceso al conocimiento como un derecho de todos este, el conocimiento no tendría que tener un precio para las personas ¿no? y, y podemos ser cuestionados ¿no? Es más, queremos ser cuestionados porque si no, no hay generación de conocimiento ¿no? Entonces, no, no, no le hacemos a eso de la vaca sagrada, Como les decía la vez pasada, vaca sagrada no más en la India. Este, no, no, no queda en este esquema de la investigación cualitativa, porque es en el esquema de la otra investigación donde se repiten una y otra vez la misma tesis. ¿No han visto eso? O sea, el investigador que dirige a 25 alumnos y todas las tesis de sus alumnos son lo mismo, pero en diferente lugar y llegan a las mismas conclusiones ahí no hay generación de conocimiento o sea, el investigador es especialista, por ejemplo Claudia este, la, la eh, diferentes este, formas legales ¿no? es decir, el pluralismo jurídico es el tema de Claudia y entonces imagínense que en toda su vida Claudia dirige tesis que tienen que ver con pluralismo jurídico, pero que para hacérselo cómodo, cómodo ¿no? siempre les imponga a sus alumnos que hagan el mismo tema que ya y que lleguen a las mismas conclusiones, porque si uno de ellos llega a una conclusión distinta, entonces Claudia no diga no, pero la barbaridad pero si yo dije lo contrario ¿qué te pasa, ¿no? chamaco, este, ahí entonces ya no, no estamos generando conocimiento, entonces bueno, la investigación social cualitativa en lugar de ser lineal, es espiral. ¿no? De ahí que nosotros hablemos de la espiral hermenéutica. Si se han acercado a la investigación cualitativa, Edgar Morán, Jesús Ibáñez, todo esto habrán escuchado. Es que la, la hermenéutica y es que la espiral, ¿no? Y, y luego suena muy payaso, ¿no? Hay un, hay un investigador que hace, dice que hace investigación cualitativa, ¿no? y un bien venenosa dice que hace. este que dice es que, la comple es que la complejidad no se puede explicar más que complejamente no es cierto Edgar Morán la explica muy sencillamente así que no les crean ¿no? Este, es una investigación que va en espiral no va de un punto a otro linealmente sin moverse al carril sino es una investigación que está constantemente reflexionando constantemente regresando constantemente cuestionando la propia investigación y dando cuenta de ¿Puede ser un ejemplo de eso en rizoma Sí, claro. y hablamos, bueno, y tenemos términos es que tenemos que hacer divulgación porque de veras tenemos unos temas como lo que dicen, ¿no? el rizoma, sí, sí, por supuesto que tiene que ver con el rizoma pero tenemos que encontrar la manera de aterrizarlo porque nosotros hablamos, o sea, si yo me pongo a decirles miren, el estrictamente hablando lo que empezó siendo el círculo hermenéutico es decir, cuando nosotros hablábamos de que el conocimiento no se generaba linealmente, sino que era un círculo y lo graficamos como un círculo y luego llegaron otros y dijeron es que no es exactamente un círculo porque no se llega al mismo punto, sino a otro nivel entonces lo hicimos como una espiral ¿no? y entonces llegó otro y dijo, bueno, pero es que en realidad esa espiral tiene tercera dimensión o sea, tiene fondo, ¿no? entonces hicimos la espiral más acá y entonces ya le entramos a los bucles, ¿no? y no, hombre, ya andamos en un viaje, que les cuento, ¿no? Y nos cuesta mucho aterrizar, pero hay que aterrizarlo, porque si yo ahorita, por ejemplo, en lugar de decirles lo que les he dicho, les hubiera hecho desde el inicio la investigación social cualitativa recursiva, por lo tanto hay que entender la hermenéutica que está implicada en ella, por un lado como interpretación exegética y por el otro lado como bucle hermenéutico, ¿no? hubieran dicho, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué dijo? ¿no? pero sí, cuando vean esas cosas acuérdense, ah sí, dijo que andaban en ese viaje y pues esperemos que, que algún día lo aterrize, no. todo eso tiene que ver con la teoría de la complejidad les dije la vez pasada, la teoría de la complejidad todavía ni es teoría ni es compleja pero ahí vamos ¿no? está en construcción otra cosa que hay que entender es que la investigación social cualitativa reúne, o sea, ¿a qué le llamamos investigación social cualitativa? Quizá de ahí debía empezar la vez pasada. Es al conjunto de propuestas para generar conocimiento a partir de un paradigma distinto y en respuesta a la falta de generación de conocimiento del paradigma tradicional. Y ese conjunto de propuestas en donde está el construccionismo y el constructivismo sociales, en donde está la antropología de los mundos posibles en donde está la teoría de la complejidad y muchísimas otras, está en construcción las estamos haciendo y son bastante recientes en términos de cómo se eh, construye una teoría o sea, estamos en pañales está chiquito el bebé porque más o menos comenzó en los setentas vienen los posmodernos. los posmodernos nos cuestionan, nos preguntan, nos dejan en crisis y se van. Y es a partir más o menos de la década de 1980 que empiezan a construirse ya como con mucho más solidez estas propuestas, que por supuesto sus ideas básicas vienen desde Aristóteles, pues, pero como así como ya de vamos a dar la batalla, vamos a responderle a este para ahí, vamos a construirlo, tenemos cuatro décadas y cuatro décadas en términos de paradigma no es nada o sea es un chamaco y en México fue a los 90 o sea porque ya saben que siempre es diez años después ¿no? sin embargo fíjense que cosa curiosa la investigación muchas de las propuestas más interesantes de la investigación cualitativa son latinoamericanas y yo creo que tiene que ver con que cuestiona, con que la propia, o sea, con que es el cuestionamiento de la hegemonía ¿no? entonces, por ejemplo una de las propuestas más lindas que hay es de Boaventura de Sousa eh, Epistemologías del Sur eh, hay muchos autores latinoamericanos buenísimos, de hecho uno de los más importantes no es latinoamericano pero es español Jesús Ibáñez y toda la escuela que él es dejó ¿No? en México hay muy buenas propuestas también o sea, la verdad es que ahí nos hemos distinguido y creo que sí, es consecuencia de que son propuestas que surgen desde el cuestionamiento ¿no? la decolonización, del conocimiento ¿no? los centros productores del conocimiento entonces nosotros desde la periferia ¿qué estamos haciendo? ¿no? porque nosotros a nuestros alumnos una, una cosa que yo hago es ¿Por qué nosotros a nuestros alumnos los ponemos a leer única y exclusivamente a los autores que se generan en los centros de producción de conocimiento? ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que no hay que leerlos, pero ¿por qué solo a ellos? ¿No? Cuando yo hice la maestría, empecé a buscar unas cosas sobre representaciones sociales y una maestra me dijo No, Tania, no vas a encontrar nada en América Latina y entonces yo decidí hacer mi, mi, mi trabajo final sobre los autores de América Latina que hablaban sobre eso, para mostrarle a ella que sí lo sabían O sea, sí que padre Moscovici, sí que padre, todo eso, ¿no? Está bien, yo no digo que no, tampoco voy a, a, a cometer la insensatez de decir renuncien a Levi Strauss, ¿verdad? Pero, no, hay que leerlos y hay que conocerlos, pero no son los únicos que no tengan la misma difusión, que no estén en las revistas clasificadas, esos ya son otros intereses, pero hay que buscar también lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque hay un enfoque diferente y hay una propuesta diferente. Porque sí, perdón, pero se hace investigación de manera diferente si eres brasileño que si eres alemán. Y no he dicho que una sea mejor que otra, pero se hace la investigación diferente de la misma manera que comemos diferente, de la misma manera que vestimos diferente, que bailamos diferente, que entendemos el mundo de manera diferente, y sin embargo tampoco un delirio una y otra, o sea, hay ciertas similitudes, ¿no? Pero la generación de conocimiento y la investigación es un fenómeno social, también lo podríamos estudiar,